Vaya, Rache León. Pues una vez más venimos a debatir sobre EITB y en esta ocasión sobre EITB1 y la mala gestión o inacción eh, para con uno de los principales objetivos de EITB que no es otro que la difusión y el fomento del Euskera, tal y como recoge la ley 5 barra 1982 de 20 de mayo de creación del ente público. Vasca Radio Televisión vasca. y por cierto que, como todas sabemos, se ha quedado obsoleta y que estamos intentando actualizar en el marco de la ponencia. No voy a remitir, eh, repetirme con lo ya explicado por la señora Aguirre eh, referente a la disminución presupuestaria, así que voy a omitir esta parte y voy a hablar de otra parte, otra realidad eh, de Luzquera, en el caso concreto de ETB1, ¿no?, que 37 años después de la ley... Tiene que ver también con las audiencias y, como ya sabemos, las, audi las audiencias actualmente oscilan entre el 1 y el 2% de media, lo que dificulta que se realice una labor de fomento de euskera, básicamente porque no llega a nadie. Y también tiene que ver con un canal que tiene una programación obsoleta, que no engancha con las audiencias, eh, Euskaldunes. Es verdad que los hábitos de consumo audiovisual están cambiando, pero también es cierto que este problema de audiencias de TV1 lleva mucho tiempo produciéndose sin que se haya logrado revertirlo. Desde el Carrequín Podemos hemos defendido siempre la función pública de ITB y, como no podría ser de otra manera, la promoción, difusión y normalización del Euskera con, eh, para nosotras son cuestiones que tienen que ver con esa misión de servicio de ITB, que no se cumple es diagnosticar un fracaso. Empezar a poner eh, soluciones es un primer paso para revertir esta situación y para ello tenemos que apostar por una programación y contenidos propios y esto requiere de una mayor inversión económica, como ya hemos hablado, además de un clima favorable de unos equipos y de un proyecto que sea ilusionante. Seguir como estamos, sin hacer nada, sin un proyecto ilusionante, supone asumir que no hay nada que hacer o que intentarlo no merece la pena, o ese es el mensaje que nosotras leemos de la inacción de, de la dirección de ITB. Y nosotras lo tenemos claro, no hacer nada o no intentarlo no es nuestra posición. Desde el Carquín Podemos estamos convencidas de que TV1 tiene mucho que aportar a favor del euskera y estamos convencidas de que se pueden hacer Muchas cosas para que la audiencia vea EITB. Ve. Se trata de encontrar las fórmulas adecuadas, se trata de investigar y trabajar para que las personas jóvenes, las mayores, quienes estudiamos euskera, en fin, todas aquellas personas que tienen interés por ver la tele en euskera se sientan interpeladas y encuentren productos audiovisuales atractivos de calidad y variados. Es cierto que en el modelo de ITV está sujeto que el modelo de EITB está sujeto a la revisión en la ponencia y seguro que hoy vamos a volver a escuchar ese mantra ...que dice de esto hay que trabajarlo en la ponencia, que para eso tenemos la ponencia y bla, bla, bla, bla... ...que llevamos mucho tiempo con la ponencia y no terminamos de cerrarla. Nosotras queremos que el modelo cambie y que la ponencia alcance cuanto antes los acuerdos necesarios... ...para elaborar su dictamen, que servirá de base para la reforma de la ley de ITB. Pero en el mientras tanto hay cosas que se pueden hacer y que urge hacerlas. Y de la misma manera que hemos aportado iniciativas propias sobre diferentes temas algunos relacionados con el Euskera en ITB, como por ejemplo realizar un programa de aprendizaje del Euskera, subtitulado, también hemos apoyado y vamos a apoyar siempre aquellas iniciativas que vayan en esa dirección, que no es otra que ETB1 sea una herramienta que sirva de forma eficaz en la transformación del Euskera y de la cultura vasca. Por todo ello, vamos a votar a favor de la iniciativa transada con el Grupo Parlamentario de H. Bildu, de H. Bildu que recoge dos puntos, que los voy a volver a, a repetir porque la verdad es que me cuesta creer que hoy no vaya a salir adelante, porque son propuestas tan simples como solicitar al Parlamento que se ratifique en los principios básicos de la ley de creación de ITB, es decir, la difusión de la euskera de la cultura vasca. Y otro punto, que es instar al Gobierno a que dote a ETB de los suficientes recursos para que incremente un 20% del presupuesto dirigido a programación propia, programas de ficción, divulgativos, culturales, infantiles y programas e informativos en euskera a emitir por ambos canales de ETV, destinando al menos dos tercios de ese incremento a lo recogido en el primer punto e impulsando apuestas innovadoras y campañas de prestigio para la propia cadena. Asimismo, que ese aumento de recursos económicos se refleje, entre otros, en el contrato programa que estará en vigor en 2020. Algo tan sencillo, pero que parece que es muy complicado de aprobar por las distintas eh, formaciones políticas, sobre todo por, la, por el Gobierno. Eh, ...esperamos escuchar cuáles son sus argumentos... ...para decir que no a esta iniciativa... ...si es que realmente le van a decir que no... ...que parece que sí, no sé, yo estoy en dudas... ...pero bueno, que me gustaría escuchar los argumentos... ...para decir que no a esto, es que recasco. Es que recasco, Arana Anderea, hace... Yo voy a ser muy breve... ...me no pasa que como no me gusta hablar desde el escaño... ...lo hago desde aquí. Eh, señora Llanos, claro que no todo lo arregla el presupuesto... ...como ya lo sabe y, y sabe que sabemos el resto... ...pero no me negará que ayuda... Que ayuda a conseguir que se, que se cambien, que se cambien o se reviertan las, eh, probablemente la mala gestión, las malas audiencias y que mejoremos eh, bastante lo que hay por ahora. Señora Gallastegui, mire, no será por nosotras eh, que, no, que, no, no, que no se vaya a dar el cierre de la, de la ponencia. Somos las que más hemos insistido. En, eh, en que los ritmos de los trabajos de la ponencia fueran ágiles. Y le digo a usted lo mismo que le decía a su compañera, a la señora Romero. Estamos dispuestas a hablar, a trabajar para tener un dictamen cuanto antes y que a poder ser se termine en este, en este año. Pero también le digo que en el mientras tanto eh, hay que hacer cosas y no podemos quedarnos quietas, porque cosas se pueden hacer y muchas. Y señora Arizabalaga. Voy a entrar en lo concreto, porque hay cosas que es mejor no entrar, y ya sabe usted a lo que me refiero. Euskal Gorrak eh, decía que en 2019 se había comprometido la ITB al 80% de los subtitulados. Se había comprometido a cumplir la ley, que lleva mucho tiempo, mucho tiempo sin cumplirla. Y desde luego no podemos en duda la profesionalidad de la plantilla de ITB, porque no, lo, no la hemos puesto nunca. Lo hemos dicho siempre, que nos saca el tema cuando planteamos iniciativas. Una cosa es la gestión y otra cosa el trabajo de los profesionales. Y en cuanto a la gestión tenemos eh, y creemos que hay muchísimas deficiencias, en cuanto al trabajo de los profesionales no tenemos ni un pero. Y que la audiencia de ITB, uno, sea la que es... Eh, es exclusivamente responsabilidad de la dirección y responde a unas, a unas causas que hay que analizar y tratar de subvertir. Es este,